Me presento en primer lugar, soy Miriam, de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales. Y bueno, recordar que ayer tuvimos una jornada interesantísima. Estuvo centrada en el concepto de cambio climático, respaldado con una clarísima información científica y pudimos aprender de varios casos prácticos centrados sobre todo en sitios naturales y paisaje cultural. Hoy nos vamos a centrar en metodologías y prácticas más enfocadas en los sitios culturales. Tuvimos la ocasión, además de conocer, gracias a Laura de Miguel, los resultados del último Comité de Patrimonio Mundial, el estado de algunas candidaturas en proceso. También pudimos escuchar a María del Ministerio de Transición Ecológica, que nos ilustró de forma muy didáctica y muy interesante sobre qué significa el cambio climático y los efectos más inminentes que está teniendo en nuestras vidas. Además, tuvimos la suerte de escuchar a Mr. Roji, del ICROM, que nos situó sobre la necesidad de realizar un plan de gestión sobre cada sitio declarado de forma integral, incorporando la perspectiva de cambio climático. Además, escuchamos a Santiago Soria, que nos dejó muy impresionados ante la gigantesca gestión de la catástrofe Filomena en Madrid, o Ángel, que nos habló sobre el reto de la mitigación y adaptación al cambio climático en el Parque Nacional de Garajonay. Bueno, antes de dar comienzo a esta segunda sesión, vamos a recordar una serie de aspectos. En primer lugar, que los eh, participantes pueden eh, tener acceso a eh, las preguntas y respuestas que se encuentran en la barra de herramientas y de esta manera pues formular las preguntas eh, que necesiten a cada ponente. Además, pueden participar levantando la mano y se les dará acceso en, en, durante el tiempo del turno de preguntas. Por otro lado, eh, queríamos eh, remarcar que hay un pequeño error en el programa que os enviamos sobre este encuentro, eh, de tal forma que en la, en la mesa redonda, en lugar de Ainhoa, eh, en, en la ponencia del Puente de Vizcaya, va a ser Javier Goitia el que va a realizar eh, la, la participación. Eh, bueno, pues a continuación vamos a dar paso a la siguiente ponencia de hoy, que está titulada eh, ICOMOS, Acción Climática y obje los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y va a ser presentada por don José Alberto Alonso Campanero y don Fernando Vegas López Manzanares. Vamos a, a presentar a cada uno. Don José Alberto Alonso Campanero es el director de Prosquene Conservation and Cultural Heritage, Comité Nacional Español de ICOMOS. Es experto en restauración de arquitectura vernácula en Sesga, Valencia, evaluación y estudio del impacto y la sostenibilidad de las intervenciones en el patrimonio con materiales tradicionales. Esta, eh, bueno, Proskene Conservation and Cultural Heritage es una consultora de conservación del patrimonio cultural que tiene más de 20 años de experiencia en intervención en más de 40 monumentos, edificios catalogados y sitios arqueológicos en España, Latinoamérica y Balcanes. Es miembro de la Junta Directiva de ICOMOS España, encargado del grupo de ODS y Patrimonio y ha coordinado el European Cultural Heritage Paper, documento conjunto de ICOMOS International y Europa Nostra, sobre los retos y oportunidades del patrimonio ante la descarbonización y el cambio climático. Por otro lado, don Fernando Vegas López Manzanares es catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y miembro asimismo de la Junta Directiva de ICOMOS España y del Grupo de Trabajo de Cambio Climático. Ha realizado obra de nueva planta inspirada en la filosofía y sostenibilidad de la arquitectura tradicional y proyectos de restauración para monumentos de pequeña y gran envergadura. Es director de la revista Logia y de la Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible en España y ha recibido además una gran cantidad de premios nacionales e internacionales. Bueno, pues tras esta presentación doy paso a nuestros ponentes de hoy, don José Alberto y don Fernando Vegas, cuando queráis. Muchas gracias Miriam, muchas gracias Laura, y en nombre del de Comité Español de Comos, muchas gracias al Ministerio de Cultura por la invitación a este encuentro de gestores. No sé si podéis compartir mi presentación. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues como decía Miriam, nuestra presentación de hoy trata de las actividades que desarrolla Comos en el ámbito del cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Entonces, por ir rápidamente, hablaremos de los grupos de trabajo internacionales en los que Comos trabaja en cambio climático y objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a hablar también de eh, las iniciativas conjuntas que tiene ICOMOS con el Grupo intergubernamental de Expertos en Cambio Climático y con UNESCO, del proyecto Heritage on the Edge, eh, de ICOMOS con, eh, con Google Arts and Culture y, y unos y los gestores patrimoniales, eh, del proyecto The Future of Our Past, de los, eh, del documento que hemos redactado recientemente de los principios de calidad en los proyectos de intervención, los Quality Principles, y del, y del último documento que hemos, que hemos trabajado con, conjuntamente con Europa Nostra, que se llama el libro verde del patrimonio cultural europeo. Y finalmente acabaremos con una breve reseña de la nueva, nueva BAUFOS europea. Eh, y cómo lleva desarrollando desde hace mucho tiempo eh, dos grupos de trabajo eh, internacionales con más de 30 profesionales en cada uno de ellos sobre objetivos de desarrollo sostenible y cambio climático. El grupo de desarrollo sostenible mantiene reuniones periódicas y elabora documentos de referencia eh, con identificación y puesta en práctica de las ODS en el ámbito del patrimonio. El que pueden ver en pantalla es un documento que identifica las 17 ODS como buenas prácticas y ejemplos de desarrollo a través de intervenciones en sitios patrimoniales alrededor de de todo el mundo, es, se puede descargar en el enlace que, que viene en la presentación. De igual modo, el grupo de, de cambio climático, al que pertenece Fernando, eh, elabora informes y estudios y participa activamente en foros de debate internacionales sobre las consecuencias del cambio climático en nuestro, en nuestro patrimonio, en Estado muy activos en la COP de Glasgow este, este pasado mes de noviembre. Han redactado también eh, libros blancos para evaluar el estado de conocimiento y la práctica entre la cultura y el, y el cambio climático. Me paso la presentación. Ahora. Eh, el grupo de ICOMOS de, de cambio climático participa en la iniciativa conjunta con el IPCC, que es el panel gubernamental de expertos en cambio climático y la UNESCO de, de, de, eh, denominada Cultural Heritage and Climate Change. Las actividades que se desarrollan son, entre otras, organizar reuniones internacionales acerca del patrimonio cultural y el cambio climático, la, re, la reacción de libros blancos para evaluar el estado del conocimiento y la práctica entre cultura y cambio climático. Desarrollan recomendaciones de políticas públicas para incluir la cultura, la, la cultura en la agenda climática también. El proyecto Heritage on the Edge es un proyecto eh, muy conocido y que, bueno, pues recomiendo claramente que echen un, un vistazo a, a la página y es otra iniciativa para participar a Policomus eh, acerca de cómo las personas están protegiendo su patrimonio contra la emergencia climática. En colaboración con Google Arts and Culture, eh, CIARC, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la digitalización, archivo de difusión de bienes culturales y los gestores locales de cada uno de los sitios. ¿no? Entonces, en este proyecto se identifican cinco sitios con riesgo ante la emergencia climática, entre los que está la isla de Pascua o Rapañú, eh, que tiene pues, uno de sus principales amenazas, un aumento de, de nivel del mar, eh, Edimburgo por el efecto del, del aumento de las lluvias, Bagrat, en Bangladesh, por la afectación por, por inundaciones y lluvias torrenciales, eh, Kirguak y en Tanzania por los efectos de la erosión y Chanchan en Perú eh, por la sequía. El proyecto crea conciencia acerca, eh, acerca de las amenazas de estos cinco sitios y describe cómo las comunidades locales se movilizan para su protección. Se digitaliza, se digitaliza, se digitaliza mediante fotogrametría y escanea de los cinco sitios y explica mediante gráficos como muy didácticos las cosas de detenidos actuales eh, y previstas. ¿no? Y como le digo, merece, una, merece la pena un, un vistazo. Igualmente, el año pasado eh, se publicó el documento eh, The Future of Our Paths, eh, el futuro de nuestros pasados, que es eh, una publicación que, eh, que hicimos en el proceso pasado año 2020 en el que involucrábamos el patrimonio cultural y la acción climática. En este documento identificábamos y analizamos los riesgos derivados del cambio climático y describe metodologías de evaluación y mitigación, eh, de educación, de adaptación y resiliencia y analiza también las oportunidades que supone para poner en valor y en el centro la cultura y el patrimonio como mecanismo de lucha contra el cambio climático, así como las amenazas si las intervenciones no sean ordenadas, eh, preservando los valores patrimoniales de nuestros edificios, paisajes o cualquier otro. ¿no? Ya sé, pues eh, lo, que, lo que viene ahora mismo eh, con la energía solar, los, eh, los parques eólicos, etc., en nuestros paisajes culturales, o nuestros, eh, nuestros edificios catalogados o monumentos. ¿no? Continuamos con eh, el futuro de nuestros, eh, de, perdón, los, los, los, los European Quality Principles, que son los principios de calidad eh, en proyectos de intervención con impacto en patrimonio cultural en la Unión Europea. Entonces, este es un documento que editamos también a final de noviembre y que eh, la finalidad es que es una guía o toolkit para el desarrollo sostenible de los proyectos de patrimonio cultural financiados por la Unión Europea. Entonces, en este, eh, con este documento lo que queremos es dar una serie de recomendaciones a todos los grupos de interés, a los gobiernos, asociaciones, proyectistas, gestores, mantenedores, en los que hablamos de gobernanza, licitación, eh, evaluación de riesgos, eh, capacitación bueno, y muchas más, ¿no? eh, con la intención de que los proyectos de intervención eh, financiados por la, la Unión Europea eh, tengan la, la mayor calidad posible y maximicen eh, el impacto económico, eh, medioambiental y social de estos proyectos patrimoniales. ¿no? Otra iniciativa que eh, hemos llevado en esta, en esta línea de, de cambio climático y ODS es, es el, el libro verde del patrimonio cultural europeo, eh, recién, recién publicado igualmente y descargable a través de la web. El, es una iniciativa conjunta con, con Europa Nostra, otra asociación europea de protección del, del patrimonio, y con apoyo del Banco Europeo de Inversiones. Entonces, este documento en el que identificamos el patrimonio cultural como europeo, como una palanca de desarrollo clave en el futuro de la Europa verde. Eh, va dirigido igualmente a todos los grupos de interés que intervienen en la gestión del patrimonio cultural, gobier gobiernos, operadores, organizaciones del tercer sector, profesionales académicos y pretende ser una herramienta de trabajo para el diseño de políticas y acciones eh, transformadoras que incluyan la cultura en la agenda de la descarbonización. Basado en las diez palancas de desarrollo hacia la transformación de la economía europea, eh, el libro verde, eh, en este libro verde incluimos recomendaciones para policymakers, o sea, los, los formuladores de políticas públicas, y para los operadores del patrimonio cultural, incluyendo también casos de éxito eh, en Europa, para que sea un poco como, como ejemplo de, eh, de cómo el patrimonio cultural puede ser un motor eh, y, un, y un actor principal en, en, en la lucha contra, contra la descarbonización o contra el cambio climático. ¿no? Entonces Hablamos del suministro de energía limpia y segura. ¿no? Hablamos de, de crear plataformas de diálogo entre las partes interesadas en el medio ambiente, la conservación del patrimonio y las energías renovables. Uno de los mayores retos, como decía antes, es integrar las energías renovables en nuestras ciudades históricas y paisajes culturales. ¿no? Hablamos, ponemos casos de estudio de eh, instalación de parques de turbinas eólicas en Escocia, en, en, en paisajes eh, pues, afectados. En paisajes culturales, entonces, bueno, pues la, las eh, conversaciones o los diálogos entre las distintas administraciones y actores pues favorecen eh, que, que, que, que se puedan combinar las dos, eh, las dos eh, la inserción de estas energías limpias en patrimonios culturales eh, sin afectar los valores de estos. ¿no? Hablamos de economía circular y su poder como impulsor de políticas de empleo. De, ponemos en valor el patrimonio cultural, las tradiciones y los artesanos como paradigma de sostenibilidad y circularidad. Yo creo que los que trabajamos en esto sabemos muy bien. Eh, que no, no somos los que más eh, economía circular y más sostenible, somos los que participamos en esto. ¿no? Construir y renovar de manera eficiente en cuanto a energía y recursos, de cómo es fundamental seguir trabajando en la renovación de nuestros edificios catalogados y monumentos de la manera pero más eficiente posible, para no poner en riesgo sus valores patrimoniales. Tenemos que seguir investigando las maneras más eficientes de hacerlo. ¿no? Hablamos también de acelerar el cambio hacia la movilidad inteligente y sostenible de la reducción de la congestión y contaminación en áreas urbanas, minimizando en lo posible la, la entrada de vehículos privados, los casos de éxito de ciudades históricas que, que, bueno, pues, que han sacado el vehículo privado de, de dentro, y bueno, pues un paradigma ¿no? de, de, de, de ecología y, de, y de, de bienestar de los destinos culturales, de los destinos patrimonio cultural, como de los ejemplos para, para, para estrategias de educación a visitantes en modos de vida más saludables. ¿no? de las iniciativas de esta iniciativa que se llama de la Granja Mesa, que es un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente. ¿no? El Pacto Verde tiene como objetivo hacer la alimentación europea el estándar mundial para la sostenibilidad y hablamos precisamente de eso, de poner en valor el patrimonio agrícola, gastronómico y alimentario europeo. ¿no? El conocimiento de las tradiciones y la cultura y su replica en negocios y emprendimientos para las nuevas generaciones. Hay mucho camino por recorrer por ahí. Hablamos también de perseguir inversiones y las finanzas verdes y garantizar una transición justa. Hablamos de, de, de, que hay, eh, la, de fomentar estrategias de financiación verde de bancos y de gobiernos eh, para, para facilitar eh, emprendimientos, eh, emprendimientos basados en la cultura. Eh, poner en valor el patrimonio artesanal y los medios de vida tradicionales. Y, y bueno, pues al fin y al cabo, poner en valor los, los beneficios de la conservación del patrimonio con productos financieros sostenibles y bonos verdes. En el, ya empiezan a, en, en Europa ya existen los bonos verdes y en España hay ya ciertas iniciativas al respecto. ¿no? Eh, hablamos también de que logizar los presupuestos nacionales y enviar las señales de precios correctas, buscar eh, las consideraciones patrimoniales en reformas fiscales basadas en el Pacto Verde mediante incentivo, incentivos fiscales dirigidos a propietarios de edificios históricos. Es fundamental que, que haya un apoyo hacia, hacia los propietarios de los edificios históricos y sus mantenedores. ¿no? Movilizar la investigación y fomentar la innovación, apoyar la investigación y el desarrollo del espíritu del emprendimiento, la escalabilidad del conocimiento de la artesanía, reconociendo las, las iniciativas artesanas, el Baukultur, como ese término que se acuñó en la declaración de Davos, en el que nos comprometemos a construir mejor y eh, que nuestras plazas, nuestras ciudades, nuestros edificios y nuestro patrimonio eh, sean, sean bien construidos y de una manera sostenible. Y eh, activar la educación y la formación, mejorar y difundir las dimensiones culturales del cambio climático que nosotros desde la cultura podemos dar eh, formación a las nuevas generaciones al respecto. ¿no? Al fin y al cabo, generar conciencia, generar conciencia incluso generar eh, premios y sitios de patrimonio que pongan en valor y den voz a, eh, los, eh, a los que se preocupan por la, eh, por la puesta en valor de nuestro patrimonio. ¿no? Y finalmente, rápidamente, somos eh, partners o socios de la New European Bauhaus, que es una iniciativa de la Comisión Europea eh, que tiene la intención de acercar el Pacto Verde Europeo, este Green Deal tan, tan sonado, del cual estamos hablando todos ahora, para acercarlo a los ciudadanos y las ciudades, mejorando el cali la calidad de vida de todos. Y como forma parte activa de estas, eh, como socio de la iniciativa, poniendo en valor el potencial de patrimonio cultural como una palanca de desarrollo eh, sostenible de nuestras ciudades futuras. Y bueno, esto es eh, una breve síntesis del, de las iniciativas en las que estamos trabajando en ICOMOS en relación con el desarrollo sostenible y cambio climático. Eh, quedamos, por supuesto, a disposición de todo el que lo necesite para cualquier consulta, aclaración o apoyo en lo que haga falta. Vale. Miriam, ¿no sé si quieres dar tu paso a Fernando? O... Bueno, ya estoy... Puedo compartir pantalla. Yo voy a hacer la segunda parte de la... De la, de la charla y lo que voy a mostrar es la aplicación de todas esas ideas a, a, a casos prácticos. ¿no? Eh, ¿Me estáis viendo la pantalla? ¿Alguien me puede confirmar? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues en primer lugar, pues eh, a ver, yo eh, me han presentado, formo parte de, de la Junta de Comos y digamos, eh, hacemos varios eh, proyectos de, de investigación y proyectos eh, aplicados, digamos, de todas estas ideas a la realidad, para que no nos quedemos un poco en, en esto. Vamos a ver un poco algunos ejemplos. En primer lugar, os hablaría de este proyecto que pedimos, que se llamaba eh, el proyecto europeo que se llamaba Vernacular Heritage Sustainable Architecture, o sea, cómo aprender de la arquitectura vernácula para aplicarlo, eh, esas lecciones de sostenibilidad que están ahí de toda la vida para aplicarlas a la arquitectura contemporánea. Este proyecto fue muy prolífico, publicamos cinco o seis libros. Y uno de los más importantes o más interesantes sería este, las lecciones de la arquitectura del patrimonio vernáculo para la arquitectura sostenible, el llamado Versus, que lo tenéis online, en el cual hicimos este, este grupo, digamos, de esta especie de rueda de sostenibilidad en la cual pues, distinguíamos Dentro de lo que es la arquitectura vernácula, los principios medioambientales, los principios socioculturales y los principios socioeconómicos de la sostenibilidad. Es decir, una rueda para evaluar, evaluar cualitativamente digamos, si estamos andando en la misma en buena dirección cuando hacemos un edificio nuevo o cuando restauramos uno. Ese proyecto se acabó. Ahora mismo estamos encabezando un proyecto que se llama Versus Plus, porque digamos, esa rueda de la sostenibilidad que ha tenido bastante difusión a nivel técnico, ahora queremos transmitir a la sociedad digamos esas ideas y, y que la sociedad entienda que efectivamente eh, eh, tenemos que caminar en esa dirección. ¿no? Todos estos principios de sostenibilidad que hemos distinguido en la arquitectura vernácula, en el fondo también se corresponden con unos valores a mantener digamos en esa arquitectura vernácula, pero ¿qué hacemos cuando encontramos la arquitectura vernácula en este estado, por ejemplo, digamos, abandonado o a veces incluso peor, transformado de una manera tan tan infame que uno, uno no reconoce ya lo que es la espontaneidad, la naturalidad de esa arquitectura vernácula. ¿no? Para eso pedimos otro proyecto europeo que se llamaba el Project 3D Past, en el cual analizamos varios enclaves de patrimonio vernáculo declarado patrimonio de la humanidad en, en Europa y analizamos todas las características, analizamos la gestión, analizamos las estrategias que se están aplicando en todos estos sitios Patrimonio de la Humanidad con arquitectura vernácula y de ahí producimos varios eh, libros también, uno de ellos es este, que son las guías y estrategias para el mantenimiento de la arquitectura vernácula en lugares patrimonio de la humanidad que pueden aplicarse perfectamente a cualquier otro lugar evidentemente, eh, en el cual llegamos a la conclusión de a cuatro grandes grupos de estrategias, uno sería el conocimiento, dos sería la restauración o la, conserva la conservación, Tres sería la gestión, cuatro sería la difusión. Todo esto lo podéis ver con tranquilidad, digamos, son libros que están en la web, los podéis descargar sin problema. Y aplicamos, y ahora voy a mostrar un ejemplo rápidamente, de un proyecto en el cual hemos aplicado digamos, esta, estos, estas estrategias, eh, sobre todo la cuestión del conocimiento, eh, la restauración y en parte os hablaré de la difusión. Bueno, esto se trata de una aldea, digamos, una aldea en Valencia, en el rincón de Ademuz, está enclavado entre Teruel y Cuenca. Se trata de esta casa de aquí, es una casa vernácula, eh, digamos, y atemporal completamente, es una aldea donde prácticamente hasta hace poco eh, quien eh, cementaba con cemento gris eh, era... era adquiría un nivel superior de, de, de conocimiento, digamos, no, no había llegado a esa sensibilidad, ¿no? y bueno, compramos esta casa con muy poco dinero, con la idea de hacer un experimento, la casa tenía agujeros, estaba a punto de morir, eh, porque en un principio caía la nieve hasta la planta baja, se hizo un levantamiento, casi como si se tratara de un, de un monumento, eh, se hizo un estudio, digamos, etnológico y también de, de quién lo había utilizado, e incluso luego hicimos una estratigrafía, hicimos también eh, análisis dendrocronológico de, de la casa, de hecho esta parte naranja que veis aquí nos dio una, eh, casi todas las vigas salían en 1732, o sea que estamos hablando de una casa humilde perdíamos pero bien eh, con solera, digamos pasó de ser una casa vieja o una casa así eh, sí, vieja a ser una casa antigua que suena un poco mejor, luego se había recrecido en 1948 se sí, es hizo un estudio de todo el estado de los materiales digamos, de la casa y se hizo la, la restauración se ha ido haciendo durante muchos años, poco a poco digamos, siempre con la filosofía de eh, trabajar con técnicas tradicionales o una, una reinterpretación de las técnicas tradicionales, buscar la compatibilidad, compatibilidad no solo física química, estructural y también conceptual con, con la arquitectura, entonces bueno lo primero fue hacer la cubierta, como veis aquí Después eh, tuvimos que trabajar una serie de muros porque el, la casa estaba realmente casi cayéndose y eh, bueno aquí fue una lucha importante para convencer al albañil que utilizara cal en vez de eh, mortero de cemento, claro no podéis entrar a justificar que el mortero de cemento eh, crea o genera cambio climático o, o, o decir o que contamina más o, o que nos deja respirar el muro eh, con esos términos por lo menos o sea habría que había que descender a un, a un lenguaje básico un lenguaje eh, y explicar un poco de tú a tú a una persona normal es decir por qué eh, utilizar la cal o utilizar la ye el yeso y no utilizar el, el cemento bien eh, esto fue divertido fue un muro de la casa que no se veía pero que las albañiles de repente un día dijeron ah Mira, venir, es grave, gravísimo. Y dice, el muro está hecho de tierra, era un muro hecho de tapia, ¿no? Lo cual implica que probablemente ese muro es incluso anterior a 1732, porque eh, la casa se apoyaba en ese muro, era precedente. Y bueno, nosotros hasta contentos de encontrar un muro de tapia, ¿no? Les explicamos cómo restaurarlo y ahí está. Luego se restauró la cubierta con cañizo, con las tejas se recibieron con barro y paja, no por un tema original o por hacerse el interesante, sino porque realmente el barro y la paja permiten a las tejas moverse con más facilidad. Eh, bien, esta es la refacción de lo que es la, el tablero de cubierta. Eh, algunos agujeros de forjado que se tuvieron que rehacer, las buenas estaban un poco comidas, se hicieron prótesis. Bien, después eh, se rehicieron algunos forjados que estaban, que estaban en mal estado con estas, con estas cindrias eh, tradicionales. Se hizo un, un proyecto incluso de investigación con el, yeso, con el yeso comercial. Allí todas las casas están hechas con pilares de yeso, pilares estructurales de yeso, por muy raro que pueda parecer. Eh, cuando el yeso, nos enseñan a todos que el yeso no funciona, no aguanta a nivel estructural. Bueno, hicimos una unos análisis en el laboratorio mezclando el, el agua y el yeso según las proporciones que usaban localmente con yeso comercial y nos dieron unas resistencias muy similares o incluso superiores al hormigón, para que os hagáis una idea. Y bueno, con esa idea de utilizar el yeso de producción local, eh, también estuvimos buscando posibles fibras eh, que pudieran eh, reforzar, digamos, de armar el yeso en el caso de cargas de punzonamiento, o sea, cargas puntuales, y bueno, para eso utilizamos las fibras que podíamos ver eh, asomándonos por la ventana en la casa. Bueno, vimos eh, corcho, vimos una oveja pasando, lana, paja, eh, estuvimos utilizando cáñamo, utilizamos muchas fibras y, y llegamos a la conclusión de cuáles eran las más efectivas. Eh, y con fibras naturales y con materiales todo kilómetro cero, pues hicimos los refuerzos del forjado. refuerzos estructurales del forjado, que ahora mismo no cuento en detalle porque no tendría tiempo. Bueno, aquí veis el proceso de la casa esto que viendo, lo que estáis viendo ya no es el refuerzo sino el pavimento que sería un pavimento hecho con yeso encerado que también típico, era típico de muchas partes del interior de España, aquí lo veis el yeso es como un enlucido pero eh, eh, luego encerado, este es el acabado que te da el yeso encerado que es muy bonito, las escaleras también eh, restauradas de la misma guisa la planta baja lo que hicimos es hacer una capa de corcho natural digamos, y luego una, una solera de hormigón de cal. Ya veis, en proceso de acabado, más fotos de acabado. El yeso se aplicó de manera, un yeso vivo, para que tuviera esa textura, digamos, un poco del paleteado. Luego todas las carpinterías se restauraron, se, se hicieron prótesis. Esta es una carpintería nueva, pero hecha imitando lo que son las carpinterías antiguas que hay en la zona. Esto ya es la carpintería colocada, la nueva, digamos, el, donde no había ventanas anteriormente. Esto, a la izquierda veis la casa antes de empezar a trabajar, a la derecha ya empezamos a ver como una serie de, de refuerzos, estas son ventanas fijas que sirven también como de acodalamiento, y ya veis por dentro cómo iba tomando forma digamos, esas ventanas triangulares, la cocina, todo realizado en yeso con materiales, digamos, el material local, esta es la cocina acabada. Aquí veis eh, más imágenes de la cocina, del, del estar. El proceso de restauración fue extraordinariamente económico. Estamos hablando de menos de la mitad de lo que puede costar una restauración, a lo mejor en una ciudad como Valencia, eh, o digamos, incluso en los pueblos, si aplicas con materiales industriales, esto eran todo materiales naturales. ¿no? Bueno, esta es la casa, vemos actualmente... Y lo más interesante es que durante todo ese proceso hemos medido, digamos, eh, el coste de la restauración en comparación con el coste de, una, eh, de un edificio de nueva planta, porque siempre se dice ah, no, esto cuesta mucho más, la restauración cuesta mucho más dinero, etc. No es verdad, digamos, incluso en un caso terminal como esta casa que estaba a punto de caerse, la economía, digamos, al final ha salido más económico restaurarlo, yo os digo que ha sido muy económico, eh, no tengo tiempo ahora de pararme, entonces después de parar también ver que la restauración era más barata que, la, que los edificio nuevo, también hemos analizado los precios internamente, es decir, aquí veis por ejemplo, si yo tengo que restaurar una carpintería y me cuesta, puedo decir que más o menos me cuesta lo mismo hacerla nueva que tirarla, o sea, tirarla de hacerla nueva o restaurarla, si analizamos lo que es el precio interno de la carpintería, vemos la mano de obra, la maquinaria y los materiales, Vemos que en la restauración casi todo se traduce en mano de obra, vale, frente a la obra nueva que cuando, casi todo se traduce en materiales. Es decir, la conclusión es que del mismo dinero, gastando incluso el mismo dinero, al final el dinero de la restauración se queda en manos del artesano local, de los oficios locales, del carpintero, etc. Si tiro la ventana y hago una ventana nueva, casi todo lo gasto en comprar la ventana de otro sitio que probablemente no viene de la zona, viene de otro lugar o incluso viene con materiales que no son realmente compatibles. Bien. Bueno, pues de lo que es la, el pueblo, también eh, durante todos estos años hemos estado analizando efectivamente el estado del, del pueblo y hemos visto que hay tres tipos de intervenciones, eh, restauraciones con materiales naturales, con materiales industriales y algunas veces se tira y se hace un nuevo edificio. Y lo que hemos hecho, bueno, para analizar estos casos, es hacer luego una medición digamos de los factores de cambio climático que eh, generábamos con esta restauración con materiales naturales y lo hemos comparado con una medición de estos factores con una restauración hecha con materiales industriales convencionales digamos y una medición con si hubiéramos tirado la casa y hubiéramos hecho una casa nueva cosa que también sucede bueno el resultado es absolutamente eh, sorprendente o si quieres no sorprendente pero es eclatante digamos aquí tenemos que la opción una que es la de los materiales naturales tiene una reducción respecto a la de restauración con materiales industriales o la, la construcción nueva de una reducción de un 50 a un 80% de los factores de potencial de acidificación o de eh, kilogramos de, de CO2 destruidos de a, a la atmósfera, eh, la ecotoxicidad del agua fresca, la toxicidad humana, etc. Es decir, al final, la dirección, esta restauración que en un principio partió dentro de esa filosofía de buscar la compatibilidad y digamos, eh, mantener lo que es esa frescura, esa naturalidad de la arquitectura vernácula, eh, también simultáneamente estamos contribuyendo digamos, a defender o a mitigar el, el cambio climático. Bueno, dentro de lo que es estas actividades eh, de difusión, pues eh, también hemos publicado tres libros sobre la zona y uno de ellos es esta especie de manual explicando a la gente cómo debe restaurar para apuntar en esta dirección. Por lo demás aquí tenéis eh, nuestros contactos si hace falta y los proyectos que he nombrado y eh, para cualquier cosa pues estoy a disposición. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias eh, Fernando y José, ha sido súper interesante. Eh, bueno, ha estado muy bien, eh, José, que nos pongas al día sobre bueno, los nuevos documentos a nivel europeo, la cantidad de herramientas con las que podemos contar eh, y a nivel financiación y, metodolog y metodologías, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ya los casos prácticos que nos ha expuesto don Fernando han sido pues espectaculares, ¿no? Ese comprobar cómo el conocimiento vernáculo puede ser la llave para la conservación y la rehabilitación de, de nuestro patrimonio, ¿no? Y pues con un, una gran serie de ventajas, ¿no? Entre ellas, bueno, pues la importancia de la selección de materiales de construcción que sean del entorno. Es también eh, muy impresionante el resultado estético que, que, que se consigue, ¿no? A continuación y cómo, bueno, pues todo esto, pues... Eh, para Cómo no beneficia el empleo local, ¿no? Pues son todo, todos estos aspectos pues muy interesantes y, y bueno, eh, una importante llave para la sostenibilidad, ¿no? Y la sostenibilidad local, sobre todo. Y, bueno, pues no sé si ahora mismo alguien quisiera hacer alguna pregunta a nuestros ponentes. No tiene nada más que levantar la mano, como hemos señalado antes. No sé si hay alguno interesado. Eh, vale, pues doña María Sintes. Eh, te damos acceso ahora mismo. Sí, bueno, he puesto también por el chat, creo, la pregunta, pero mmm, me ha resultado bueno, muy interesante el, el caso y quería preguntarle a, a Fernando Vegas si no tuvieran problemas en encontrar personal que supiera manejar tanto los materiales como las tecnologías, digamos, de constructivas. Es que a veces el cuello de botella muchas veces es... Es la, la formación ¿no? de, de, de personal? Pues bueno, realmente no, porque casi todos los eh, los, los artesanos fueron locales y, y de alguna manera lo que tienen a lo mejor es una especie de inercia o a veces son reacios a utilizar unas técnicas que consideran antiguas sí, o de, de sus abuelos, sí, etc. Y sí, eh, hay veces que hay que también reenseñar a esta gente, pero que lo tiene en la sangre. Al final son técnicas bastante sencillas, no estamos hablando de grandes tecnologías, simplemente. Mmm, son técnicas eh, muy, muy básicas, es decir, que casi volver al origen va a ser un poco la clave de nuestro futuro, o sea creo yo, es decir, que no es que estamos hablando de volver a vivir en una cueva, toda esa casa que os enseñaba tiene todos los estándares actuales de, de, de, de vivienda, pero, pero de alguna manera eh, con materiales muy naturales, con materiales con poco proceso, con materiales, que prácticamente no despiden digamos, CO2 o digamos o que son muy básicos ¿no? a nivel de, de, de proceso, de elaboración, etc.